Buenas tardes, buenos días, feliz día para todos. Estábamos, sabe yo, pues bueno, en una lista de, de, de amigas y de compañeras y dijimos, pues mira, así, sin, sin previo aviso a las redes, queremos eh, hacerles tres preguntitas. A ver, estás en proceso de transformación. ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra Egipto? Te llama cuando escuchas esto. ¿Quieres conectar con tu origen? Estas son solo tres de las preguntas que te vamos a hacer en este momento para invitarte. Este lunes 23 a las 20 horas España, una PM México, dos PM Chile y Venezuela, donde, sabe, nos va a estar haciendo esta reconexión con Egipto. Pero bueno, ¿quién mejor que ella para que nos hable brevemente de lo que va a ser o las sorpresas que nos tiene para este en vivo que tendremos el lunes 23? Bienvenida y adelante, Sabri. Gracias Isabel. Bueno, hoy cambiamos el orden, ¿no? Entrevista en a quién, pero bueno, como estábamos ya aquí eh, preparando el, porque estos días pues, les comentaba a mis compañeras de la experiencia con el viaje, decía, no puede ser que esto quede solo que nos lo cuentes a nosotras, en las sesiones, en los talleres, tienes que transmitir tu experiencia, tienes que esos códigos, tienen que entregarse. Así que bueno, ahí me he dejado liar con, con el amor y el cariño de mis compañeras y bueno, he tomado el relevo y este lunes pues ahí estaré respondiendo a estas preguntas, compartiendo, vamos a conectar en etérico con, con, con Egipto a través de la voz, a través de las imágenes, a través del campo etérico, todas estas cositas que pasan entre, entre bambalinas. Así que bueno, espero que, que puedas estar en directo en Zoom o en YouTube. Ahora pondremos debajo los, los datos y si no puedes estar, pues bueno, como siempre va, va a quedar grabado. Así que te invito a hacer el viaje con, conmigo a vivir tu transformación y, y bueno, a ver qué pasa, ¿no? <ríe> Así es, muchas gracias, Sabe, por esta oportunidad que nos vas a dar de hacer ese recorrido, nuestra no reconexión hacia nuestro origen desde tu experiencia. Así que los esperamos este lunes 23 a las 8 de la tarde, hora de España, por, nuestros can por nuestras redes, que ya sabe, va a colocar allí cuáles son. Muchísimas gracias y no se lo pierda. Tendremos muchas sorpresas. Gracias, un besito muy grande y feliz fin de semana a todos. A ver, Sabe, chao.